y entró en ellos la idea, ¿quién de entre ellos sería el mayor? Viendo Jesús el pensamiento de sus corazones, tomó a un niño, lo puso junto a sí, y les dijo. ¿Quién recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe? ¿Y quién me recibe, recibe al que me envió? Porque el que es el más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 48.